Don ¿Cómo está, gringo? Otra vez, buen día. Cuando nos hemos saludado, usted se veía muy contento. Hablaba de Carlos Lampe. ¿Usted lo sigue constantemente a Carlos Lampe? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No Desde su cómo? punto de vista, del 1 al 10, ¿cómo lo, lo cataloga? Eh, diez. Diez. Uh -huh. 10. ¿10? ¿Por qué? 10,5. ¿Dónde nació no ese puede. idilio? Mm, en la gran actuación que está teniendo Carlos. Y en la perspectiva de que sea nuestro arquero de la selección. Ahí Veamos va. a Carlos Lampe, entonces, en acción. Por favor. ¡Wow! Ahí está Carlos Lampe, Atlético Tucumán con New Soul Boys... Fue victoria del Atlético Tucumán Por dos tantos contra cero El primer tanto lo marca Ramiro Carrera Y el segundo Tezuri Es digno de destacar que Atlético Tucumán Al cabo de 11 partidos suma 25 puntos Es el único líder Así del torneo argentino Totalmente Y Carlos Lampe precisamente es uno de los más ovacionados Y, y alguna vez lo dije y lo, lo repito Si un boliviano triunfa no sé Entonces, Me lo bien enterito el partido, lo vi Ah caramba Claro, lo vi enterito y vas a ver, el segundo gol es increíble, el arquero fue a cabezar el córner para intentar empatar y a la vuelta vas a ver lo que pasa. ¿no? Contra el, el contragolpe, final. velocísimo. Pero esto es ver. un, esto es este un es gol un y se nota la, la mano del técnico, el pase retrasado. De primera. Y de primera... Eh, Tú sabes Marcos? que a este técnico lo echaron de independiente, mal. Una figura, una, un ídolo de independiente, Lucas Puccinelli lo echaron mal de independiente. Mal, feo, porque perdió un par de partidos. Y fíjate este poste, no esa es otra opción que tuvo el Atlético y que no pudo coronar. Y Pucineri, fíjate, calladito, en silencio Empezó a avanzar, avanzar, avanzar Y el equipo ahora está puntero, mira, increíble te... Boca no deja de perder, a River le va mal ¿no? Pues... Los grandes están, pero que no agarran una River Play está en el puesto número 12 Boca Juniors en el puesto número 13 De la Imagínate, mitad de la tabla por ahí Con semejantes presupuestos Si tú analizas sí. y comparas, bueno, pues Te podrás imaginar, fíjate el córner, ¿no? Fíjate el córner, se acababa el partido Ya eran más de 7 minutos de la edición Subió el arquero la despeja el defensor, mira el arquero, ¿dónde está el arquero? A correr, ¿Dónde se ¿Dónde está rigido. el arquero? No llega, pues, el arquero, no a llega. A correr, ahí no está negro, y, ya. y mira, y listo, y pumba, ese fue el 2-0. Un partidazo. Tremendo. Y el récord del Ampe, ¿no?, que bate el récord que había hecho en San José. Sí, la valla menos vencida, Exactamente, sí. es la, la mayor tempa, eh, permanencia de Valle Invicta, la que tiene Carlos en este momento. Su equipo juega el sábado en Sarandí, frente al Arsenal, ¿no?, Sí. Que no es Arsenal, por si acaso, es Arsenal. Arsenal de Sarandí. De Sarandí en Argentina. ¿no? El Arsenal es de otro, es otro lado. Es otro, es de Inglaterra. Lejos de ahí. aquí, sí. Sí, definitivamente. De bien eh, Ya que estamos hablando de, de partidos internacionales, tenemos que tocar la, la Copa Evo. Y sin duda alguna, fue una transmisión exclusiva de Avia y Ala para Bolivia, todo el mundo, mediante nuestras redes sociales. damos un pedacito nada más. Vamos, Muestre, yo, muestre, Vamos. muestre. Vamos a la, a la Copa. Sí, la Copa Evo, esta es la inauguración, fue tipo 3 de la tarde, esto sucedió ayer en el estadio de Villa Tunari, ¿no es cierto?, en el Chapare Nacional. Como y... tiene que ser, ¿no? sí. con, con una inauguración, con danzas tradicionales, estaba el presidente Evo Morales, el ex presidente Evo Morales, eh, autoridades, y lo importante, que esto se torne una fiesta deportiva. Solo se puede realizar con la unidad. Desde acá saludamos a todos los sectores sociales del Trópico Cochabambino, a la cabeza de nuestras generaciones, de nuestros alcaldes, la Bancomunidad, Transporte, Sector Privado Cochabambino o del Trópico de Cochabamba. Prácticamente todos nos unimos para garantizar este evento. ...tan importante. Precisamente, qué partidos, ¿no? Eh, gringo, amigos, eh, ver a Boca Chu Juniors con el Bolívar, ver el Sao Paulo... O sea, uno, uno se imagina y ve este tipo de partidos y sabe que los bolivianos estamos expuestos a un nivel deportivo superior al que estamos acostumbrados. Entonces, ¿quiénes se benefician? Los jugadores de Bolívar... Los jugadores de The Strong, los que participaron, aunque hay algunos nefastos que le dijeron no a, a este tipo de cosas. Vaya uno a saber por qué, el, el caso específico de Blooming, pero, en fin, los que están presentes sí se van sí se ven beneficiados. Este es el partido de Bolívar con Boca. Con Boca Junior, sí. Mira qué tremendo brazo. no Que se jugó a primera hora, después hubo otro de fondo. Pero, por favor, véanla ustedes las gradas. Ese es un detalle que yo quiero que ustedes, por favor, eh, de, se, se percaten. La cantidad de gente reventó el estadio de Villa Tunari. Quedó chiquitito el estadio de Villa Tunari. Fíjense ustedes, abarrotadísimas las graderías del estadio allá en, en Villa Tunari. Impresionante. Fíjate la respuesta respuesta del público fue algo conmovedor, ¿no es cierto? Claro. Es, es realmente impresionante la respuesta de la gente. Y aquí se viene el segundo, ¿no? Para Un, Sufrimiento una... de los Celestes. <risas> Qué tarde triste ayer para los Celestes, ¿no? Perdieron el clásico, pierden con Boca Juniors, se van a España. Y vaya uno a saber cómo les va a ir. Pero, en fin, por lo menos en este Sub-17, ¿quién sacó? Eh, salió airoso, es la gente de Boca Juniors. Estuvo también Sao Paulo, estuvo strongs Lo que aquí hay que resaltar es el tema de, de la fiesta deportiva. Eh, de la es, fiesta familiar. Esto es ya segunda hora, ¿no? Sí. Esto fue una paliza que le dieron al, al equipo deportivo <risa> trópico. Imagínate enfrentarte a Sao Paulo, ¿no? Semejante sí, equipo sí, del sí. Brasil, con una escuela, con una tradición futbolística extraordinaria. Los brasileños son, pues, unos capos en esto, no lo vamos a descubrir acá. Pues le, le propinaron una dura paliza, ¿no? 10 a 0 fue al final, ¿no? Se me <risa> fue la cuenta. Yo la vez que vi hasta el 8 y después dije, ah, no, esto es una masacre. Pero, ¿sabe qué es lo importante? Eh, a diferencia de, de muchos cotejos, creo que Deportivo Trópico mostró por muchos parajes garra. Está bien, estoy perdiendo. Algunos entran en el desánimo y hay, pero esto es hasta, hasta el final. Y creo que hay que ser buenos ganadores, buenos perdedores, bien lo resaltabas, estos brasileños pues están formados. Eh, de una forma muy, muy distinta a la que estamos no acostumbrados la menor los duda, bolivianos. No tenemos la menor duda. Pero Ahí está. Aquí. Tenemos, tenemos eh, la fecha de hoy. sí Si pueden repetir imágenes, no hay ningún problema. Mientras eh, contamos un poquito cómo continúa hoy la fecha. Hoy, 1 de agosto, hay seis partidos. Seis partidos, ¿sí? sí. Seis partidos. Pinche, no, más, no hay ningún problema. Póngale imágenes. Decíamos seis partidos de la Copa Evo. Hay dos en Ibirgarzama, dos en Chimoré y dos en Chinaota. Empezamos por los de Ibirgarzama. A las 4 de la tarde abren Olweis y Sao Paulo. Aquí Caramba. vamos a vengarnos los always redistas, vamos a sacudir al Sao Paulo por lo que le han hecho a los compañeros de allá de, del Club Deportivo Trópico. La venganza no es no buena. No me estás creyendo. No, yo... yo. ¿Estás dudando del always? Pero de barbaridad. alguna manera sí. sí pero pero barbaridad. Espero que, que, que, que sea una venganza. Ya, yo no, yo no Como dudo. boliviano espero que sí. Yo no dudo. Los vamos a azotar a los de Sao Paulo. Ya con esto he dicho todo. A segunda hora, Trópico frente a Sporting Cristal, el equipo peruano. En Chimoré a las cuatro, Aurora Strongest. Partidazo y River U Católica. Oh, Escucha caramba, ah, no, flor olvidate, de partido. Olvídate, olvídate. qué minibús sale hacia Chimoré? No, hay, no desde aquí. No, no, ¿no? Vamos en mi moto. No, no hay. Bueno, aquí tenemos Xinaota, 15 1500, Bolívar versus Nueva Santa Cruz y Boca frente a Gremio. Ya no pues, no. Qué partidazos, ¿no? ¿Dónde te irías? ¿A Chimoré, Chimoré. a Garzama o a Xinaota? Chimoré. Para ver River Católica sí. o para ver a Aurora Stromes. Ambos. El de River Play creo que va a ser un partido muy interesante. Sí. River Católica, imagínate. Cha, lindo, lindo. ¿Solo ¿Dónde lo puedes ver? En la Copa Evo. ¿Y va, vamos a transmitir algo? Sí, transmitimos, ah, ¿no? no ver, sí. ¿Me confirman? ¿Cuál? Pregunta. Pregunta. Pregunta. Pregunta, ahorita mismo estamos preguntando para que te enganches a la pantalla de Alla, la Televisión. Sí, te vamos a. ¿De las 4 de la tarde se ¿Los dos partidos? Los dos. O sea, el de las 4 y el de las 6. ¿No? ¿Y cuál vamos, transmitirán? Vamos, que se puede Si no dan always, me voy a cambiar de canal, ya les estoy avisando tienen que dar always Si no ¿Qué? dan 10 strongs, yo me cambio de canal Always no van a pasar always ¿A qué hora juega? Cuatro. A las 4, pues ¿El de las da cuatro. ¿Cuál pero? porque hay 3 a, a las 4? A pedido de Gringo de González, always, se ¿no? transmite always ready Tú dices always eso, A Vamos. pedido de Gringa González, que hizo presión acá, ahora se transmite Always Señoras y señores, el alto estará apoyando a full. ...a es allá hasta Ibir Garzama... ...les van a mandar las energías... ...sobre todo hoy que es el día de la Pachamama... ...¿sí? Bueno, es la fecha 2... ...mañana les contaremos la fecha 3... ...y seguiremos obviamente hablando de este gran torneo... ...que ha levantado una tremenda expectativa... ...y ha hecho que los sí. estadios... Sí. ...se llenen de una manera increíble... ...lo de Chimoré ayer fue sí. espectacular... ...ni en la, la división profesional gente... le diré... ...no, no, no, mirá el clásico de ayer nomás acá en La Paz... ...acaso es, había es, tanta gente... Es, ...mire, hay partidos que no jalan... Toma ya, pues no es por hacerle menos a los terijeños, eh, la U de Vinto, que, que han llevado mil personas al estadio. ¿Sabes con, por cuánto le ha... Quintuplicado, o, o no, quién sabe mucho, mucho más, más pues, en, mucho en más. el tema de Timoré y la más. Copa Entonces, hay, hay mucho para hacer división profesional. Seguro. ¿no? Corremos, el, corremos al fútbol profesional sí, a propósito. Va, vamos, arrancamos con su Olver Ready, que ganó por cuatro tantos contra cero frente al modesto equipo de la U de Sucre. Hay que ser diferencias grandes y, no, no y sobre, todo, el triunfo del ¿sí? sobre no todo cuando le expulsan a un jugador de Universitario de Sucre, precisamente. Sí, cinco cinco minutos. Sigues demeritando por el ¿Por qué? Fue una gran producción de... ¿Qué culpa tiene el tigre que es crudo, se pagasen a patadas entre ellos? Nicolás eh, Román vio la tarjeta amarilla a los cinco minutos. ¿Qué manera de perjudicar a su equipo, el hombre con la casaca número ah, 44? Se quiso hacer al vivo, evidente falta. Y de ahí, en más con diez jugadores universitarios, Always hizo lo que quiso. ese es el primer tanto, el minuto 27, Iván Brun, el arquero en contra, porque recibe el garañaz, el taco... Manotea. No, fue y un gol luego... de taco, hermano. Ah, ese, gol, ese gol no se hace no, pero todos acá los días. Rebota en palo y de la espalda a Iván Brun, con tanto infortunio que marca el 1 a 0. El mismo Brun, qué bien que le pega, ¿no? Viste ese tiro libre, pegó en el travesaño. Mira, mira, fíjate sí, el tiro quiso, libre. Brum. quiso, quiso redimirse. Pero Tremendo. Cuando, no, cuando el balón no quiere ingresar, no, ¿no? Así son los y... palos, pues unas veces te acompañan y otras no. Mira, aquí viene <risas> este estaba Mar hoy. Marco Riquelme que marcó un doblete. Bien, Riquelme. Cuando estás en una tarde inspirada, todo te sale, dice, ¿no? Y Cierto. Marco Riquelme estuvo una tarde, mire, de primera. Iván Brun simplemente para mirar cómo el esférico ingresaba de forma lenta al, a las redes de universitario. Se, se reencontró de con el gol Riquelme, ¿no? Eso es bueno. Sí. Para un goleador eso es imprescindible. Y mire, el es segundo. el segundo. Sí, sí, el segundo en su cuenta personal, el tercero del partido. ¿Y quién es ese que parece Bob Patiño? ¿Quién es ese? E Darling Reyes. Ah, perdón, e Darling Reyes. Es que los jugadores siempre tienen un peinado. y Todos quieren destacar. Sobre todo Riquelme, mira el peinado que tiene. No, no, no tiene un pelo. Luego Juan Carlos Arce de penal. Con eso 4 a 0 fue victoria de la gente de All War Ready. Contundente All War Ready que sigue de líder con 16 unidades al cabo de 7 partidos. Diez stronger le sigue con 15 unidades. Bolívar con 13 puntos. Y de ahí el resto de los demás equipos. ¿Victoria? ¿Contento? El resto, ¿no? Qué feo eso no es. ¿Qué más tenemos? Tenemos Bolívar Strong, obviamente. Tenemos, tenemos todo, todo, A todos ver. los goles. usted va Vamos al siguiente partido, señor director, porque tenemos eh, la victoria agónica de Guavirá. Un tanto sorpresiva victoria de Guavirá, porque, bueno, no es uno de los favoritos. Vamos al partido, señor director. Gracias. Eh, ahí está... Guavirá. De visitante. De visitante, frente a Universitario de Vinto. U de Vinto, ¿no? está con problemas, ¿no? Con problemas. Sí. Las universidades, una de las dos, creo que ya... Pre pregúnteme cuántas personas estaban en este estadio. Así como usted decía en la Copa Evo. ¿Cuántas personas estaban en el estadio? No más de mil. No más de mil. No más de mil. Mira todo cerrado. No ves, una alma gritando en, el, en ese escenario deportivo. Creo de que ha sido generoso con mil. Sí. Mira, y todos estaban en Chimoré. A nadie ah, le importaba obvio, este partido. Pues. Jugaba de local... Universitario de Vinto Te vas a quedar a ver U de Vinto pudiendo ir a ver a Boca Imagínate, no pues. A Sao Paulo Difícil, difícil Bueno, en fin, ya, eh, lo, lo cierto es que, que ganó Y de, de muy buena manera Se complican los universitarios, sí, tanto el de sí, Sucre sí. como el de Vinto Están haciendo competencia a ver cuál de los dos es más malo Y cuál de los dos va a desaparecer primero Digo, va a descender primero El único tanto, Lionel Figueroa Y ojo que Guavirá estaba con 10 jugadores Lo habían expulsado a Álvaro Quiroga Al minuto 79 Y uno se imaginaba que los de la U de Vinto Iban a realizar eh, un buen partido, iban a eh, hacer una muy buena gestión, pero no supieron aprovechar. Ahí está Perdiguero, que, otro que está en la cuerda floja, porque el equipo no gana. Entonces los minutos pasaban, la U de Vinto se iba con todo en busca del tanto de la victoria y lo único que va a encontrar pues, es un contragolpe y el gol de Lionel Figueroa al final del partido, al minuto 90, con lo cual todo termina. Fíjese, esta es la jugada de, eh, de Roja. Álvaro Quiroga, el juez del compromiso, dice, bueno, señor, usted se va, tarjeta roja, pintado, y el disparo que se va muy cerca de portería, no, el fútbol no es de muchas veces quién es mejor o quién merece eh, ganar, sino es, es de goles, Guavirá que eh, tal vez no merecía ganar, pero termina llevándose tres unidades muy importantes. Mire ese palo, qué impresionante, ya. Muy bien. ¿Qué rato? ¿Llega el gol alguna sí, vez? Sí, sí, sí. Tras esta. No, se yo sé que. Usted, 90 minutos. Yo, yo, hermano, yo sé que usted está desesperado. No decía lo mismo con all We're Ready. Espero que sea de Chile en el gol. No, cuando cuando no es bien. de, de, de All-War mire, esta era la, la. ¿Qué ¿Qué estás mostrando? La falta. Mire, tenía que ser el gol. Alguien dice, era gol. ¿Ingresó el balón? No. El que no los hace, los recibe. Y ahí está el gol de Lionel Figueroa al minuto Mira, 90. Qué tremendo. Qué dolorosa derrota, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de all We're Ready, no, no dice el gol y demás. Cuando estamos hablando de, del modesto universitario que a usted no le agrada. Eh... Yo amo a Guavirá. Ya, listo. Ok, vamos al siguiente. <risa> Ahí mismo, pégalo, señor director, al por siguiente favor. partido, por favor. Calamos tiempo. Eso. Para ver, otra de las sorpresas del partido fue Real Tomayapo uh, pues ganándole. Mal pase. Qué mal pase que hace el hombre. Sí, y qué buena definición de Jefferson Santos aumento 14. Pero mira, cómo Echeverría le vas a pasar que a sale a muy compañero, mal. No, el, el, el, el, el defensor también Echeverría que. Se la cruzó muy bien, sí, mira, sí, fíjate, sí. se la puso juntito al palo, mira, mira, mira, ahí por el resquicio. Jefferson Santos, minuto 14 para marcar el 1 a 0 y el 2 a 0 al minuto 30 tras este error de Santiago Echeverría, no fue la tarde y fue los dos goles de Real Tomayapo. Vemos la reiteración y nos vamos al siguiente partido, señor director, muchas gracias porque ahí están los dos goles. Todos los, los goles los tienes acá en la primera edición. No pudiste verlo y yo te lo muestro todas. Royal Acente. Party contra Blooming, victoria. Half trick para Juel Amoroso. Este es el primer tanto. Lo vamos a ver. Centro, conecta y no, esta la asistencia la falla, de bien, Gilbert creo. Álvarez para Juel Amoroso. Esta es la que se fue Esta Joel. es la que viene. Ahora sí, mire. Gilbert Álvarez. Poco productivo en cuanto a definición, pero en la asistencia estuvo, estuvo bien. ¡Qué este bolazo, es un golazo! Joel, ¡Qué lindo gol! ¡Amoroso! ¡Qué buen gol, che! El apellido del gol. Debutó el Copito y mira, gana el equipo. Y Copito Andrada, nuevo técnico. Del te, técnico que debuta, gana, se dice. ¿no? Así dicen, pero no siempre se cumple, ¿sabes? ¡Qué golazo, chiste, ¡Qué bonito! ¡Qué bien jo, que la Joel puso. Amoroso, sí. Gilbert Álvarez habilita a Joel y este hace... ¡Qué lindo! ¡Qué precisión del tipo, ¿no? Para que baje la pelota justo. No me digas es que lo iban a anular. No. Yo no entiendo, ¿por qué? ¿La mayoría de los goles? Porque era un los... golazo, por eso lo iban a enaular. Mira, estaba ahí de forma milimétricamente. Nada, nada, nada. Bueno. ¿Qué es esto? El 2 a 0, Joel Amoroso, minuto 46. Bien. El 2 a 0, luego Santos Navarro para la gente de Blooming va a marcar el, el descuento, mientras vemos la reiteración de, de Amoroso. Hay que decirle a la gente que hacemos reprises, ¿no? Porque si no la gente va a creer que el partido acabó 14 a 0, porque repetimos dos goles siete veces, digamos, ¿no? ¿eh? Claro, no, es que hay, hay, hay, hay que ser detallista, hay que ser minucioso, sí. Eh, sí. cámara 1, cámara 2 oh, y ese fue tipo eso? de cosas. ¿no? Rompió el travesaño, mira eso. El disparo fuerte, esquinado. Tremendo. Daniel, da, Daniel Baca, eh, el, el guardometa. Bueno, siempre que llega un nuevo técnico lo ponen de, de titular a Daniel vaca el experimentado arquero ex y Strongest hoy defendiendo los colores de Royal Party. Blooming. Tuvo ciertos puntos, ciertas cosas, pero hasta ahí nada más. Para hablar ya de lo que fue el plato fuerte del fin de semana, que, es, que fue sin duda este gran triunfo del Tigre frente al club bolívar remy ¿Fue así? Sorpresiva victoria de Die Strong es porque el favorito en teoría era Bolívar por los cuatro últimos clásicos que venía ganando. En fin, eh, entre favoritos y no favoritos, esta fue la sorpresa. Bien, veamos el compromiso. Fue victoria de Diego es Luis Aquim, el primer tanto. Fíjese este error de César Martín. Recibe muy bien Martín Prost, Prost que hace el pase retrasado y desde atrás Enrique Triverio llegaba y ante la presión de Triverio, Luis aquín pone en su propia puerta. 1-0. ¿Le gustó? Bien. ¿Fue autogol entonces? Sí, autogol, pero estaba Enrique Treverio. Este es el primer penal para los bolivaristas, penal evidente. Los atigrados eh, discutían, vamos a salvar, se ha vuelto muy, muy común esto de cuestionar y decir vamos a salvar. Bueno, revisaron en el video arbitraje y fue penal precisamente para la gente, la gente bolivarista. Ahí está Juan Nelio García, el juez del compromiso, y fíjese esta... No sé, faltarle al respeto, quise hacerlo de lujo, picarla. Vaya uno a saber, le adivinó también el, el arquero de, de Die Strong. Este es el segundo penal para los bolivaristas porque hay una mano de Adrián Jusino. En, en la radio nos preguntamos qué es lo que cobró porque tiene que ser muy, muy específico esa jugada. No sé, bueno, la amarilla para Jusino, había la mano decían. El segundo penal, Patricio Rodríguez la manda a cualquier parte. Dos penales fallar en un clásico. Eh, muchos decían, bueno, se acabó la, el, el tema de la brujería con, con Chuck y demás. Se ha hablado tantas cosas en redes sociales. Y llegará el 2 a 0 para los baldineros antes de este disparo que Guillermo Vizcarra fue uno de los artífices, sin duda alguna. Y acá, el 2 a 0. Centro y César Martins que desvía el balón. Segundo gol en contra. Otros le daban el, el gol a, a Fernando Saucedo, pero lo cierto es que. César Martins desvía ese balón de forma ligera y ya descoloca a, a su guardameta Rubén Cordano, que no tuvo tampoco una noche muy acertada, una tarde noche, 2 a 0. El 3 a 0 en Enrique Triverio, fíjese el pase entre líneas, guapea, hace la amague y marca el 3 a 0 al minuto 75. A esos minutos, esto ya estaba sellado, sacramentado y jurado, Diez Trongues iba a ganar. Porque Bolívar tenía que marcar un gol cada siete minutos, poco menos que imposible. En un clásico, muchos celestes ya dejaban el escenario Miraflorino. El disparo y el palo, cuando no es la noche, no es la noche, dice, ¿no? Ahí Tonino Melgar, que estrellaba el balón. Los minutos transcurrían y faltaba el gol para Jason Chura, que tras una triangulación va a marcar de esta manera el definitivo 4 a 0. Victoria para Diez eh, que sin duda alguna. Pone los ánimos waldinegros mejor de lo que estaban porque venían eliminados, perdieron el título ante Bolívar, eh, quedaron eliminados de Copa Sudamericana, hubo mucho problema. Y hoy por hoy, por lo menos en lo deportivo, da la sensación de que ha mejorado por lo menos algo diestrón. Es con el cambio de técnico... El miércoles va a ser puntero el Tigre. ¿Con cuánta seguridad lo dice usted? Pero ta, total. ¿Va a perder el Ready? no. No juega War Ready el miércoles. Ah, sí. Pero va a ser puntero. De va strong? a revisar el fixture. Y Pero después va, va a vamos. ser puntero de strong. Pero es que total... habitualmente usted siempre siempre que se habla del balompié boliviano dice no War Ready porque all was Ready, Redi Oliver ready. entonces a mí me sorprende no, no, que diga, diga eso. No, yo soy yo soy objetivo en a, esto. Ahora ahora el tigre va a ser puntero el miércoles. Pone la firma. Bien, las, como, las palabras de Gringo González. Como que Gonzalo. me llamo Ramiro. Yo digo José Alberto. <risa> las palabras de Gringo González. Tomate la mañana. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Mañana te esperamos. Con mañana hablamos del premio que te han entregado en el municipio. No has querido hablar. Gracias, no. Un gracias, cheque, siempre. Es no, hermosísimo no, no, no. que le han entregado. Engrosó no, su no, no, riqueza, mentira, no, su fortuna personal, el señor Rímel. Mañana le damos los detalles. No me cree. Va a verlo usted. Sí, con sus propios ojos, además. Gracias. 9.52. La pausa. Venimos enseguida.